Los brunch lo hacemos con esto. Ya. El, pero el de tocino me está dando. Sí. Qué lata. Hey guys. Ok, domingo, domingo 15 de abril. La verdad es que ayer hice absolutamente nada. Ayer y el viernes. Creo que de ahora en adelante los sábados van a ser de no hacer nada. De regalar. El lastro movió los settings de mi cámara y por lo cual me tengo que acostumbrar. ¿Se ve bien o no? se ve bien? No sé, no sé. Ahora igual debo decir que tuve una semana súper eficiente. Pero... se o sea, y pasó me bajaron energías, pero... de un minuto a otro. Y eso que Mercurio ya no está retrotado. Igual me parece... peculiar. Bueno, o sea, ¿a dónde me va a llegar el día? Va a ser un vlog corto al parecer. Antes de empezar quiero recordarles que se pueden suscribir pueden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún blog de sauce ¿eh? como este blog que es el 294 estamos a puerta de los 300 blogs vamos a poner Al final eh, nos vinimos y nos juntamos con eh, Metanos, que me trajo a este café que se llama El Forastero, pero nos encontramos con la Jotita. Hola. Hola, ¿qué tal? Oh, hola. Jotita. ¿Cómo estás Que resulta que está trabajando en la cocina. Capo. Y nos trajo para probar unos huevos benedictinos que estamos probando ahora. Y están película. El de tocino lleva unos de berenjena, el tocino humado, el tocino también lo hacemos acá. Si no, con queso crema ¿Sí? y salmón que también lo hacemos acá. Oh. So, hoy día estamos probando unos huevitos nuevos que nos trajeron. Mm. Ya, gracias. Ay, vale, que me cuentan después que les traje Ya, pues. Ya. ya. No, estaban súper buenos los huevos. Tan suavecitos, estaban muy, muy buenos. Está bueno, estaban muy ricos, muy ricos. Sí. Ay, qué bueno. Sí. Bacán, Aprobado. Bacán, ya, vamos. Estamos súper invitados para el brunch. Dicen que aquí el brunch es muy bueno. ¿no? Parte desde las 12 hasta las 5 de la tarde, sale como 13 lucas. Y nos prometieron que después de eso, no, íbamos a poder comer. A veces cuesta eh, tomar el ritmo, volver a hacer algo que ya has hecho por mucho tiempo. Mercurio retrógrado no ese pasa, la energía baja. En ese momento he aprendido que me obligaba a dar el primer paso y después todo se destraba, sobre todo cuando te juntáis con gente que te entrega tanto valor como lo es en este caso me da lombre. Y también salirte. Expone a estas cosas bonitas, como por ejemplo encontrarme a las jotitas. Sabía que estaba trabajando en un café, pero no sabía que trabajaba en ese en particular. Y por lo que caché, está muy contenta, lo está haciendo súper bien. Y ese juego loco estaba súper rico. Para destrancar las cosas, hay que forzarlas un poco. Este fue el blog 294. Y recuerden que el próximo blog es miércoles, así que empiecen a dejar sus preguntas. Sí. sí. Pero rico porque es mal y bien. Ahí no he encontrado ¿no? la llama. Bueno, ahí no, no, no necesita comer al la ya, ¿eh? <risa> es lo bueno. Ya.